Fíjense bien lo que vamos a hacer, ahorita van a sacar por favor sus colores, no. su lápiz, su goma, su sacapuntas. ¿Recuerdan que habíamos visto cuáles eran las medidas para cuidar el medio ambiente? Sí. ¿Alguien me puede decir cuál es alguna medida para cuidar el medio ambiente? A ver, Jorge. En mi casa juntamos botellas. Y las dos y vamos a un lugar para reciclarlas. Ah, perfecto, así generamos menos basura. ¿América? Mi, papá, mi mamá dice que nos debemos de bañar rápido para no gastar tanta agua. Perfecto, entonces, ahorita con esas medidas que nos acaban de mencionar sus compañeros, les voy a repartir unas cartulinas, vamos a hacer equipos de cinco personas para que ustedes den a conocer a la comunidad el cuidado del medio ambiente. Bueno, niños, les tengo una sorpresa. Vamos a ir al aula de compo a jugar tac-tac-tac. Profe, ¿vale? ¿y nos vamos a llevar los carteles? Ah Sí, claro que sí, nos vamos a llevar los carteles y en el camino vamos a buscar un lugar para pegarlos, ¿sale? El juego que jugaremos se llama Amiku. ¿Sí? Entonces, por favor, entren en sus cuentas. Tac, tac, tac. Niños, ¿qué creen? ¿Qué? hora de irnos a casa. Entonces les voy a pedir que salgan de sus cuentas -ta y que apaguen las computadoras por favor, ¿sale? ¿Podemos seguir jugando en casa? Ah, claro, solo recuerdenle a sus papás que descarguen los juegos de la Play Store. Hola, ¿qué maestro? ¿A poco no se está jugando? No. No, no estoy jugando, estoy checando aquí este, Cómo les fue a mis alumnos en sus juegos de tac, tac, tac ¿Y a poco puedes checar a cada uno? Sí, mira, vamos a entrar aquí a laptac.mx Y nos vamos aquí a reportac Y ya en el reportac podemos checar cómo les fue a los niños ¿Y ¿sí qué significan los colores? Ah, los colores nos van arrojando según el nivel de juego que tienen los niños Por ejemplo, el gris es que no han jugado absolutamente nada el amarillo es que solamente han jugado un poco. El naranja es que debemos de sugerirles algunos juegos en específico. El rosa es que pueden cambiar de juegos, pero de ese mismo nivel. Y el verde es que ya son unos supermaster en ese juego y podemos aumentar el nivel. ¿Y a poco se pone a jugar todos los juegos para saber cuál <risa> va a utilizar? No, no, no, no. Aquí te vas a la pestaña que dice contenido y aquí te arrojan las asignaturas. Ya tú checas cada una de las asignaturas. Por ejemplo, aquí le vamos a dar en ciencias. Y ya te abre y te viene el nivel. Aquí está nivel primaria, baja, media o alta. Por ejemplo, le vamos a dar aquí en media. Y ya tú vas checando de acuerdo a la asignatura los juegos que te, te da. Ay, no, pues está muy padre. ¿Sabes qué? Voy a tener que darle una checada sí, sí sí para comentarle a los demás maestros. Sí, ¿sabes qué? Voy a ir cerrando aquí porque ya tengo un montón de hambre. ¿sí? Ah, y vamos no, pues no después puedes.